Recibimos y le damos la bienvenida una vez más a este Contacto Diario, en esta entrevista a VIP, al senador por la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero. Saludos, senador, y bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor, muy buenos días, Emanuel, esa nueva adquisición en Contacto Diario. Buenos días. Vamos senador. a extrañar al doctor Romero, pero ah, lo queremos de <risa> todos modos. Hacer el equilibrio, ¿verdad? La, la, la, la juventud con juventud. ¿Vale? Como debe de ser, como debe de ser. <ríe> Qué bueno que está con nosotros, eh, senador, ¿verdad? Y nosotros quisieramos pues, iniciar este conversatorio hablando de esa importantísima actividad que se llevó a cabo el pasado sábado aquí en la Oficina de Gestión Senatorial de la provincia de Duarte, evento que fue eh, coordinado por usted como senador, y fue el desvelizamiento de esa importantísima galería de ex senadores de la provincia Duarte, un evento sin desperdicio y con un poder de convocatoria extraordinario. Hablamos un poquito sobre el, lo que siente el senador al haber hecho realidad, por ejemplo, esta actividad que el pasado sábado se llevó a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Eh, muchas gracias, Víctor. Pues eh, nosotros quisimos honrar a esos a estos senadores que en algún momento nos representaron y que hoy nosotros estamos ocupando ese asiento, ese curul que ellos en algún momento ocuparon en representación de la provincia de Duarte. Eh, todos, cada uno de ellos, pues han aportado en su momento al desarrollo de la provincia, al desarrollo del país, y no había nada que las nuevas generaciones supieran al respecto de ellos, excepto eh, el pasado, que es el más reciente. Y nosotros quisimos entonces poner una, debilizar una galería eh, con las fotografías de cada uno de ellos, de los que no están hoy con nosotros, a cuales les rendimos un minuto de aplausos. Eh, y también estuvieron presentes todos los senadores que están vivos, excepto eh, Machacho, que por razones de salud eh, no pudo asistir, y Hernani, que fue representado por un familiar. Pero también nos sentimos eh, un poquito ha porque nos vimos ahí a la familia Camilo, eh, los, las hermanos y hermanas de José Amado Camilo, que fue uno de los grandes senadores que tuvimos aquí, nosotros también quisimos honrar, eh, pero por cuestión de comunicación, pues no se le avisó con tiempo, la, la invitación no llegó donde ellos, pero sí queremos decir que de José Amado Camilo nos sentimos orgullosos, eh, me identifico mucho con él, he leído su libro y dar las gracias a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros, eh, como te dije, los familiares de los senadores que ya están en, en mejor lugar, vamos a decir, al lado del señor, y los senadores que están vivos. ¿Cuáles es, senador, ¿cuál es, eh, senadores estuvieron presentes ya eh, eh, físicos en la actividad del sábado? Estuvo el pasado senador, Amílcar Romero, Estuvo Fulvio Lora, estuvo el doctor Ceballo, eh, ¿sabe que hemos tenido cinco que están vivos? Eh, como te dije, Machacho y Hernani, que estuvieron representados, pero también nos acompañó el, el vicepresidente del Senado, el senador Santiago Zorrilla, y el senador de Sánchez Ramírez, eh, Ricardo de los Santos. Qué bueno, de verdad, senador, que fue un evento eh, hermosísimo y sobre todo, como yo decía al principio, con un poder de convocatoria donde estuvieron presentes todas las autoridades, ¿verdad?, civiles eh, en, en, en este gran evento, que donde también fue la, la bendición, estuvo a cargo de Monseñor eh, Fausto Mejía Vallejo. Ciertamente, un, un evento que... Había, teníamos mucho tiempo que no veíamos aquí en San Francisco de Macorís a ese nivel en el sentido de que tantas personalidades y figuras se pues, cita. Lo que dice mucho, ¿verdad?, de su gestión de que realmente San Francisco de Macorís está hábil de, de que se haga ese tipo de compartir, y sobre todo en, en este sentido. Victor, y, y, y sobre todo, y hablo en nombre de mi generación, como bien especificaba también el senador que no conocíamos los anteriores senadores. En, hablo en nombre de mi generación dándole un agradecimiento en particular a usted, eh, senador Romero, por este, este deslizamiento, esta galería de ex senadores, pues particularmente yo no conocía eh, quiénes fueron nuestros anteriores senadores, no sé quién era nuestro primer senador y pues me enteré gracias a esto, yo sé quiénes fueron, cuántos senadores ha tenido nuestra provincia y, y es muy bonito poder ahora tener un espacio donde nosotros ir, conocer, ver sus rostros, saber quiénes fueron, porque como bien usted decía, nuestra generación quizás solo conoció un, un senador, que fue el, el anterior, que ha estado tres periodos, y desde que yo tengo memoria, pues solo vi sus rostros. Entonces, no conocíamos esta historia, eh, quiénes habían sido anteriormente lo que habían hecho por nuestra provincia, eh, qué, a, qué habían hecho por nuestro pueblo. Así es que muchísimas gracias. Esto es un dato histórico y que nos ayuda a nosotros, como franco macorizanos, como duartianos, a valorar nuestra provincia y a saber quiénes han sido esos hombres y mujeres que han estado detrás de esa senaduría, que han logrado, eh, pues hoy en día, hacer muchísimas obras en nuestra provincia de Duarte y encaminarla a lo que hoy es. Sí, es bueno recalcar, eh, importantizar, que solamente en la historia de la provincia de Duarte solo hemos tenido 14 senadores, Eso es mucho decir, pueden ser 15, porque también investigando encontramos que Pedro Francisco Bono eh, en un momento fue eh, senador, pero lo menciona, no lo menciona como senador, lo menciona como que trabajó, que estuvo en el Congreso, o sea, ya llámese Senado o Cámara de Diputados. Pero apenas duró unos tres meses. Por eso es bueno también porque ahora viene también el debate, viene la historia, viene a, a investigar y eso nosotros lo vamos a hacer porque vamos a dar eh, charlas, vamos a dar eh, visitas guiadas a la oficina senatorial para que los jóvenes de los diferentes colegios y escuelas públicas pues, puedan asistir allí eh, y nosotros dar una, una visita guiada para que ellos puedan ser, como se dice, senador por un día y también vamos a iniciar la ruta de senador por un día en el Senado de la República o sea que lo vamos a trasladar al Congreso para que sea senador por un día Excelente eso, iniciativa, eh, eso, muy, eso es muy frankly, buena. Eh, una idea, como dice Manuel, excelente, además eh, para refrescar ¿verdad? en algunos esa historia y, y para otros que la conozcan. Eso que usted plantea de abrir la casa, la casa de gestión senatorial, a que vayan, por ejemplo, niños de las diferentes escuelas y hagan ese tour, donde se les hable de cada uno de, de, de, de quienes nos representaron a nosotros en el Senado. Eso, eso es extraordinario y excelente iniciativa la que usted con ese desvelizamiento de esa galería de ex senadores, pues, ha creado. Eh, enorme sería ese aporte, señor senador, de llevar a cabo esa idea que usted tiene en la Casa de la Gestión Senatorial. No, y que al final y al, al, final y al cabo, Víctor, no importa eh, eh, ya luego el color del partido o el partido al que pertenecían, sino su gestión como senadores, porque ya se convierten no en, en, en parte de un partido, sino en representantes de nosotros, los pobladores tú? de la provincia de Duarte, en nuestros representantes, en nuestra voz ante el Senado. Así es que, muy eh, de nuevo, eh, reiteradas las felicitaciones por esta gestión y, y las gracias, por, gracias. Este aporte, por este aporte a la historia franco-macorizana y de nuestra provincia Duarte. Muchas gracias, Emanuel. Es importante, mira, eh, ahí tenemos a la diputada Dorina Rodríguez, que aunque, estoy, aunque todos sabemos que es una política eh, de tiempo, pues cuando se motiva a participar eh, por una candidatura es cuando yo la invito a la Cámara de Diputados y la subo a bufete y le digo, yo quiero que tú seas la próxima diputada. Y ahí nace la diputación de Dorina Rodríguez ...y yo es una de nuestras representantes... ...la única mujer en la provincia... ...senador, no diga eso... ...que ahora van a hacer fila para que usted lo invite... Me ...lo invite ahora al Senado... ...bueno, pero debe, debe, debe ser así... Sí. ...porque nosotros lo que tenemos que es... ...abrir las puertas... ...para que las nuevas generaciones sean parte de... ...del sistema político... ...sean parte de la representación... ...y qué mejor que nosotros dejar un legado... ...a esta nueva generación... ...para que participen en la política... ...y puedan ocupar un lugar importante... Así es. Eh, Víctor, antes de quisiera también resaltar otra cosa, que si uno no va a la oficina senatorial, no se da cuenta, y es que estuve allá en días pasados, y me di cuenta que la mayoría, por no decir todo, porque no puedo decir todo porque solo vi unos cuantos, de los empleados de la senadoría aquí en la, en la provincia de Duarte, son personas discapacitadas. Eso me sorprendió muchísimo. O sea, el nivel de inclusión que tiene la oficina de gestión senatorial de la provincia de Duarte, me sorprendió, o sea, ver personas allí en silla de ruedas con alguna discapacidad, o, o, o, o que le, falte, yo, yo me quedé, wow, o sea, aquí en San Francisco de Macorís, y me atrevo a decir que casi en el país, no he visto una oficina, o un departamento, o, una, o cualquier empresa privada, con un nivel de inclusión como lo tiene la provincia Duarte, y la en específico la oficina eh, senatorial. Me gustaría que usted nos hablara un poquitito de eso, nos explique cómo surgió esto, a qué se debe esto y cuántas personas son eh, eh, que trabajan allí con, con discapacidades. Así me es. es no tema, pero me no, sorprendió no, y dije, mismo, no, claro. eso hay que preguntárselo no al Senado. Eso es senador. parte del, del, del conversatorio. Eh, eh, nosotros, desde que salimos diputados en el cuatrienio 2016-2020, en nuestro discurso, nosotros... Prometimos identificarnos con la ley 5-13 que asistir y hacer cumplir esa ley eh, es sobre inclusión laboral para personas con algún tipo de discapacidad. Pues justamente ahora eh, lo hacíamos desde la Cámara de Diputados, eh, pero ahora como senador, con esta magna oficina de gestión senatorial que tenemos, pues el Senado nos da una cantidad, un, un presupuesto para empleos, y algunas oficinas en el país lo que hacen es que cogen una casa, eh, pagan 15, 20 mil pesos y emplean tres o cuatro personas. Nosotros quisimos emplear ese presupuesto justamente en su totalidad. Hacer cumplir la ley 5-13 que habla de un 5% de inclusión laboral, pero nosotros lo hicimos al revés. Un 5% para personas sin discapacidad y un 95% para personas con discapacidad, de 15 personas personas que trabajan en la oficina de gestión senatorial, 10 eh, personas tienen algún tipo de discapacidad. Discapacidad que no, no es que no le permite trabajar. Ellos son empleados normales, cumplen con su rol, ganan su salario de acuerdo a, a, a lo que gana a otra persona o tenga discapacidad. No es que ganan ni que un un salario de 5 o 7 mil pesos. Cada uno de sus empleados gana 15 mil pesos, como debe de ser. Algunos están pagando ya su universidad, que lo teníamos nosotros becado. Eh, hacen una labor tremenda, se sienten útiles a la sociedad, pero no solamente eso. Nosotros queremos usar esta provincia como, como modelo para que se haga en todo el país, porque como decía Manuel es la primera provincia que tiene eh, estas personas laborando normal, pero no solamente en la oficina eh, eh, senatorial, nosotros tenemos ya un total de casi 32 personas trabajando en instituciones del Estado aquí en la provincia de Duarte, que son personas con algún tipo de discapacidad, y lo vamos a cumplir para que todos los provincianos de Duarte que tengan algún tipo de discapacidad pues puedan laborar, y lo que no puedan laborar, que ya sean incapacitados, pues entonces también asistirlo a través de ellos mismos, que es lo que estamos haciendo. Bien, eh, senador, nosotros no queremos pues eh, terminar este conversatorio sumamente interesante relacionado con lo que fue ese desvelizamiento de esa galería de ex senadores por la provincia Duarte. Felicitarle una vez más por esa gran actividad y por ese planteamiento que hace manuel también. Felicitarle la gran El que quedó cantidad, incapacitado la... casi de, de, hasta de hablar fui yo ahora, porque sí. con la explicación que el senador dio del, del, me dejó de verdad que... Sí. Ese, ese gesto, senador, de verdad que muchas gracias y que gracias por pensar en todas estas personas eh, con un tipo de, de discapacidad. Nos deja un gran ejemplo a, a todos nosotros, los, los jóvenes que vamos pues creciendo también y viendo todo esto, la inclusión, la inclusión sobre todo que hay en, en la oficina de gestión senatorial que usted ha venido impulsando y, y gracias por darme también las la respuestas a esa, esa inquietud. Y, y muy muy bonito gesto de su parte, eh, verdad que sí que el Señor siga bendiciendo su gestión senatorial que siga pues apoyándonos a nosotros y representándonos a nosotros los duartianos ahora cada día más, ahora yo me siento aún más orgulloso de sentirme representado por una persona como usted ante el Senado de la República, eh, verdad sin ofender a nadie, sin decir nada pero ahora con esta explicación que el Senador nos ha dado eh, que sobre esta inclusión que tiene en su oficina y esta galería también como Víctor, que ese fue el tema central pero a mí el que me ha dejado impactado ha sido el tema de la inclusión Finalmente Gracias. Finalmente, Senador pues eh, continúa el programa de vacunación en la república dominicana y con las expectativas de que llegue de que sigan llegando las vacunas para eh, tratar y lograr inocular a gran parte de la población me gustaría oír una especie de algún comentario o un mensaje por parte suya eh, para aquellas personas que todavía no lo han hecho y que muchas de esas eh, se resisten después que de hemos pasado meses, ¿verdad?, de rodillas ante el mundo para que la ciencia eh, buscara el antídoto ante esta pandemia. Así es, eh, nosotros mantenemos el llamado a la vacunación. Eh, ya tenemos suficientes vacunas para que todas las personas de 18 años en adelante pues ya puedan vacunarse. Eh, la provincia de Duarte justamente está puntera. ...en la cantidad de personas que se han vacunado... ...eso es muy importante para nosotros... ...porque como fuimos... Eh, ...el epicentro, vamos a decir, de esta pandemia... ...en febrero del 2020... ...pues es muy importante... ...de 2019... ...es muy importante que nosotros también salgamos... ...hacia adelante y que se vea una provincia... ...totalmente ya recuperada del COVID-19... ...el doctor Rosario... ...que ha sido un trabajador incansable... ...en lo que tiene que ver con... ...el plan de vacunación... Pues 24-7 está justamente eh, ya haciendo el llamado, llevando las vacunas, buscando a las personas eh, y llevando el protocolo como se debe hacer. Hay que vacunarse porque es una responsabilidad de todos y de cada uno de, de los ciudadanos. Senador, usted se colocó ya su, su vacuna, ¿verdad? Su primera dosis. A mí, me, a mí me toca esta semana justamente hacerlo. Esta semana, me parece que el miércoles o el jueves. Eh, me toca hacerlo porque hay que también recordar que la vacuna tiene un protocolo, tiene unos requisitos. No se puede eh, tomar alcohol 72 horas antes ni 72 horas después. Entonces a mí me tocaba el viernes, pero el jueves me tuve que tomar dos copas de vino, normal. Normal. Entonces ya ahora tengo que pasar estos día y el miércoles ya yo me estoy vacunando si Dios me permite. Así es. Eh, Franklin eh, Romero, senador por la provincia de Duarte, nosotros pues agradecidos una vez más que al momento de nosotros pues darle un toquecito que necesitamos de su presencia para tocar esos temas sumamente interesantes, pues estás ahí. Así que gracias por estar con nosotros, señor senador por la provincia de Duarte. Sí, eh, gracias, Víctor. Permíteme aprovechar eh, tu medio para... Uh -huh. Avisar que hoy a las 10 de la mañana Estamos dando el Picasso del asfaltado Construcción de la carretera La Yagüiza Unos 8 kilómetros que vamos a asfaltar En la carretera La Yagüiza Esto es un proyecto que está en presupuesto Con 28 millones de pesos Y hoy lo iniciamos a las 10 de la mañana Mañana a las 11 Viene la vicepresidenta también A entregar las viviendas que se quemaron En el municipio de Pimentel ya se construyeron y se les van a entregar totalmente amuebladas a esas familias, y el miércoles vuelvo a recordar a la gente de Villarriba, Arenoso que ya el miércoles arranca la construcción definitiva de la carretera Villarriba Arenoso excelente, excelente. Que, esa, esa tan anhelada carretera, senador de que, Villarriba gra Arenoso, gracias a, que, es sí, verdad, sí, que así. nos permite comunicarnos con Samaná, hoy es el primer Picasso o palazo, como usted quiera llamar, en la carretera de la Yagüiza. Mañana la entrega de, los, de, los, de, viviendas. de las viviendas en con la vicepresidenta. La... Correcto. Y el miércoles la carretera Villarriba. Arenoso. Arenoso. Así que ayer con y seguimos trabajando como si estuviésemos en campaña. Corre, qué bueno. obras Entregando es que debe... obras y cumpliendo las promesas. Así, qué bueno. debe, ser, Eso, así eh, debe ser la gestión esta, completa. Senador. Esas fueron las expectativas. Sí. Eso así esperamos que se mantenga, señor senador. Gracias, Franklin, por compartir con nosotros este inicio de semana, que es lunes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Visto, sí. Gracias, Emanuel. Saludos a todos. Okay. Okay. El senador, el licenciado Franklin Romero, por la provincia de. Duarte estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario. Recordarle que Auto Franklin, Auto Franklin es el parque vehicular más grande de toda esta región y que estamos ubicados en la carretera San Francisco, Nago Entrada a las En Auto Franklin usted va a encontrar financiamiento disponible siempre. Además recuerde que usted va a encontrar la asesoría personalizada de su presidente Franklin Pérez. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Vamos a la pausa y de regreso venimos con los comentarios de Manuel Tejavi, quien les habla, pues como siempre he tratado de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos. <música>